bueno acá que tenemos un kit torneo del legado gótico con esto se hicieron los torneos de lanzamiento de fin de semana y así pues esto lo compré en Setamar y venía con esta carta promocional que vamos a ver al tiro ya esto está en Setamar por lo menos no sé en otras partes y así que tenemos presiones técnicas estos plásticos son más un esto No se a Listo No mentira, a listo. Para que cachen que las cartas están súper seguras aquí adentro Sacar el mundo las cartas no van a... <ríe> no van a... van a seguir existiendo Cabe un metirito, No hay cartas Sí cartas, no, no, no, no voy a ver nunca más Este plástico Bueno cabrón, y vamos a matar al... Vamos... Dile, tiene más plástico adentro <ríe> Ya Esto es... Una ley de los plásticos, de la otra. Aquí está la carta emocional, que se llama Priorato de Threatford una, Un totem, sí, que se spoileó hace rato ya y Dice, la casa monástica guardó secretos para vivos y muertos Entre sus sombras se esconden caminos que aún siguen sin ser caminados Cuando uno más aliados oponentes sean degradados atacantes Tu oponente vota una carta por cada lugar de degradado atacante Este turno En guerra de talismanes puedes barajar el totem para cancelar el ataque oponente entonces ahí tienes que decirlo pronto si es que te queréis pegar para atacar o preferís no atacar, no pegarte. ¿Tiene más plástico? Así pues dijo, vamos a matar a, tu, to tú vas a cagar un <risa> los tortugas que sí. cagaron en ti. Los tortugas. Y ahí viene el, el kit de torneo. ¿Qué trae esta guay kit de torneo? Trae 6 sobres de superación. Ya, o sea, son 6 sobres de 11 cartas. ¿Cómo eso mismo? Exactamente. ¿Ah, eh? Una carta promocional que es el oro de la edición. Y el pack de oro ya así lo vamos a abrir uh -huh. todas, todas las cosas. Entonces, ¿qué viene? El pack de oro son, son todos los de la edición ¿Cuántos son? Son 24 creo No los voy a abrir así que No, no interesa? No, porque solamente nos va a salir harto aquí <risa> eso? El oro promocional de la edición Que dice el legado gótico o sale la. y el... Ay, el... que aparecen los monos buenos... Sí, los diferentes castillos ese es un oro? Es como para el oro en el cielo, ¿no? Sí. Ah. Listo. listo, está bonito el otro. No lo vamos a sacar de ahí. ¡Ah! ¿Por qué no? No, porque no. Y aquí están los. ¿Cuántos 6 De once car. De once no car. Mira, es curioso porque siempre tienen 3 y 3, pero ahora que tienen 4 y, 4 y 2. 4 y 2. ¿Y por qué? No sé. Sigo, claro. Aquí viene la ultra real Alguno de esos. Aquí viene el otro. Ya, empezó. La caja legendaria, toda la cara junta. No decía que hacer todo, y tenía una Una carta le Vemos como 20.000 sobres, debería salir alguno, güey. Sí, tranquilo, cabrón. Si, cuando ahora el display, van a salir las cartas. Ya. Chamán. Oroken, un Cerro los dos. Pavés, un arma. El compás para el Héctor. La polilla. Polilla voladora. un Fairy. El Hamatza, un solo de aquí está de nuevo nuestro amigo Doctor Strange y San, San Matado. Que tiene en medio la cámara, ¿te puesto? Sí, <risa> buena, actor. No importa, yo no. Ya, ¿eh? aquí hay un, arma dos, un arma de dos indestructible. Esta carta no puede ser destruida. El aliado portador gana una a la fuerza. Entonces, fase viejita, puedes pagar un oro para aportar esta arma al aliados que tiene controles o sea, Para que un oro cambiar el arma de leado. Y al comienzo de tu final, si el aliado portador y sueño de combate el más castillo oponente, puede barajar el aliado objetivo en el juego. Y. ahorita oh. El cáliz Objective. Ahora todos los oros son así. Los de esta lección. Lo dijiste, pero quiero comprobarlo. ¿Quieres explicar así media hora? <risa> sí, todos son así. El Renuncia a tus alas. El. Cruo y Jack y el crucifijo de roble para los vampiros roble vampiro roble vampiros roble exactamente vampiro árboles ahí muerto siguiente sobre no ferato en la portada que una carta mega real en serio sí y este ultra real A ver que ya salió pero, no cuál es mejor mega o ultra real mega o sea ultra perdón aquí un arbolito nuevamente el Camina a Tormentas, un bestia 1-1. El Llana Uekata, para Lector. Ay, qué, qué, qué, La teneraña <ríe> Feiri. El Dodu, un bonito Dios. bestia 1-1. Sí, sí. El Halcón de Hielo, Anivia, para los que no lo Y. Ah, no, no, no. no, no, no. no, no, no Daemonio Vexatur, un talismán. Para jugar este talismán, tener un aliado de Oscuridad que controles. Si pagaste el coste de talismán, busca un aliado de Oscuridad en tu mazo castillo y juegalo sin pagar su coste. Bonito, y... No, lo no, no, no. Hasta ahora, hasta ahora vamos Vale ¿no? Exactamente El Kim Kardashian En Samurai e. Perrector God's Mano de Hierro, por la baja Jajaja <risa> Y Espada de bastón <risa> Tutunt Chistes... Nivel... Colegio Nivel septimático, cabrón Ahí cuando se nota que pues, uno es profe Está con todo el video Ya siguen sobre no salga bueno, por favor La Soria una bueno, acertado, es uno, ¿no? Esos son dos ahí están. Por si no cacharon, caro, Por si son racistas y no cacharon Danza certico y le dan un cegado a esta Tocetac, Un dragón, 2-2. Inmunidad de dismanes. Malakín 4-4 eterno Un Noctur Labio No es un astro labio, es un Noctur Labio Exactamente. Una vez por turno, si todos los aliados que controlas son oscuridad, de raza Oni o raza Sombra, puedes mirar la primera carta de tu mazo Castillo. Este es Este que vivo en el mazo totem, Mortus Lingua, que sube todos los aliados en juego a la mano de su dueño. ¿Por qué siempre mirar la primera carta de tu mazo Castillo? A ver si la roba o no. Y viene Bendición Vitida. Si todos los aliados que son luz, este talismán no puede ser anulado. Barazca con el objetivo oponente de coste igual o menor a la cantidad de cartas Luz controles Luego purifica hasta tantas cartas los cementerio como fueras tan casariado Falmazo, sacerdote Y viene... Nada no. oh. Juliet no, Lo bueno es que me ha salido todo... Diferente, ¿Diferente? ¿No? Sí, Sí, todo es diferente Buena, buena No, no se entran en cuenta que ya tenis todo el oro. Ah, sí <risa> Siempre cagándome la onda <risa> <risa> dos, dos caballeros con de rojo. El Kim Yushin, Kim Yonon, cabrón y el Serafin. Y llamo tres sobres. Faltan tres sobres bien. Bien. Siguiente sobre. No se rompe el sobre. He fallado como dio el sobre. ¿no? Voy a cometer sudoku. Ya, Grace O'Malley, un héroe 3-3. Martín el Tosetak Kerelin el, el Nocturlabio Labio ah, Ambrosio dos, dos, dos, dos. Giga Pachin, también repetido y Almas Yid and Navani Navawi un totem mientras este totem esté en juego y la cantidad de oros que controles sea par no se pueden jugar cartas de coste impar mientras este totem esté en juego y la cantidad de oros que controle sea impar no se pueden jugar cartas de coste par es, totem, ¿no? Este es el totem de Lector. Oh, este es el totem de Lector. Mira. Es para pa hacer caos pa, como pa todos en, los totems que tienen. Sí, exactamente. No, no. No, no, no. No, no, no, sí, pero no tengo totem caótico, tengo totem que pega. E y no tiene nada atrás. A ver, Nuestra señora de Tin. El círculo de luz. Oh, oh, el Eva, weón! ¿Ah? ¡Oh, weón! ¡Ah! <risa> el <risa> infarto. El infarto, weón. Ordalia del agua. Pero estamos esperando la cuarta película, weón. ¿no o sea, salí con el <ríe> la, o sea, la, la 3 más 1, perdón, la 3 más 1. Para lo entendido. ¿Qué? ¿Qué? tesoro? ¿Para lo de entendido ahí? ¿La 3 más 1? te ¿no? quería echar el agua no? <ríe> ya, vampiro de seda. Vampiro de seda, sí. ¿Estás leyendo esto bien, cierto? Vampiro de seda, sí. Son vampiros de, ¿De, de, de, de, de la seda. Ah, no, de la seda ya, de seda. Está bien, pues bueno. <ríe> Hit badeout de dut. Hit bo de dut de dut. Otro furry. Otro furry. furry. Kern. Ahí. Dos, dos caballeros. Bebedor de almas. El Jamón Sugi. Me de árbol, y si sí, Francis Banni. La a repetida a las reales. Y viene. Uuh. Oh, no, fin, no, no, no me, mega real. Me, mega real. Me, mega real. Oh, oh. Esta es la del Dark Souls, cabrón, la 600. Esa es la que usaba el, el Corazón Baril. También. Ah, sí. Indestructible. En tu fase de vigilia, puedes pagar un oro para aportar esta arma al aliado objetivo que controles. Al comienzo y tras final, si el aliado portador tiene fuerza 2 o menos, puedes buscar un oro de castillo y en tu zona castillo y un oro en tu zona de oro pagado. Mira, buscar oro oros. Bueno, ahí me la a ver qué sacamos. Lo que usan los vampiros, ya lo vimos ya. El shotar, un oro con habilidad, pero rojito. ¿Tienes color, el oro también? Sí, bueno. En... y ¿qué es esto? ¿Sí? Ophanim, cabro, Ophanim Uuuuuh ¿estos son spoilers de la última película? ¿verdad? Ah. Mío, va, a ser, va a salir el, el, el, el Onion Knight con el la Hammer, boy. esa es la, que tenía, la arma que tenía el tipo de Dark Souls el o el si, el, sí, el Onion Knight lo que es Sigbert, o el otro ¿cuál tenía el chorro Solaris? Chero Solari, cabrón. Chero Vamos a ver una imagen de Chero Solarin. medición <risa> el Teco, el mm, Muy Ridris. ¿Qué es esto? Como un. un... <risa> Yo te digo, es un spoiler. La película de, de Evangelion, sí. Mortus Lingua, Tima Yots. De nuevo, el Kern, el Losen, O sea, la Losen y un dragoncito, mira El rey de Atlántida Mira, Atlántida Enloqueció de ser de poder Lo llevó a transformarse en un monstruoso guardián Emunidad talismán, eh Si pagaste el coste de este aliado no puede ser anulado En tu fase de vigilia una vez por turno Puedes elegir que tu oponente bote cuatro cartas O barajar hasta cuatro cartas objetivo en un cementerio Daño directo o recuperación Buena, y nada Pero no tenía oro Pero seguimos con la la racha del oro inquisitor inquisitor exquisito el crucifijo de roble y el duque ubal que es la el camino sí. y se eso fue el kit de torneo se le mejor que el kit de torneo que me compré para vistas del sol a ver el oro no está rebierto no no no no no no y no mira y mira. Los, como... mira no estoy loco no lo voy a abrir lo voy a tener todo después sí. <risas> Ya, y lo que salió en este kit fue la mega cabeza, esa, que no se lo repetía, el Totem Palector, esto, esto, esto, eso, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la promocional y la de los sobres. Sí, esta es la promocional, esta es la que se ve ahí y estas es son las que se ven los sobres del de mazo. Yeah. Yeah. Y esta ahí, no se olviden de esto. Qué bonito, pero nos vimos. Nos vimos de play